Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack, Investigador Únete al Team Hola gente, buenos días Me voy a levantar porque hoy toca ir a hacer la investigación Sobre el muñeco que encontraron en el agua Vamos a ir al taller en donde lo hicieron Hola gente, ya vamos rumbo a Iztapalapa Para ver cuál es la verdad detrás del caso de ese muñeco diabólico Vamos a pasar por César Buenrostro y más tardecito hago otra historia Ya estamos con César Buenrostro César, hola amigos Vamos a ir entonces en busca de esta persona que hizo el muñeco diabólico ya estamos a unos cuantos minutos de encontrar a esta persona, me acaba de contestar Y ya nos están esperando, yo le tengo confianza, digo, por las cosas y la experiencia que hemos tenido eh, Respecto a conocer a la gente, a mí me da la impresión de que si sí es la persona De que sí vamos a encontrar buena información, buena información pero hasta, hasta cierto punto Porque falta saber quién lo compró y por qué lo echó al, al agua al agua, al agua, al sí. agua sí. Así que vamos ya rumbo a la investigación de este muñeco Estamos en el taller de Julio Él es la persona Quien creó el muñeco Que se hizo viral en redes sociales Hemos hecho la investigación César Buenrostro Pues ha pasado el material Los videos inéditos Y nos puedes decir dónde fue Donde encontraron ese muñeco con César El muñeco lo encontraron En un pueblito que se llama San Antonio San Antonio la Esperanza En el estado de Morelos Y claro ya supiste lo que provocó mucho miedo ¿eh? Ay loco y ahorita iremos a, a donde fue que hallaron el muñeco para, para que chequen bien donde es que se encontró. Como ven es una pequeña laguna aunque realmente ahorita está a su nivel bajo. Es por eso que ese día que lo encontraron fue visible para las personas que lo vieron. Los pobladores sacaron el muñeco que estaba completamente embalado, tenía incluso vendas, alambre y demás de aquel cuerpo de agua y obviamente supieron que se trataba de un tipo de ritual de brujería, algo extraño, además porque el rostro era muy macabro. Entonces la comunidad llamó al padre para que le hiciera algún tipo de bendición o algo y después lo quemaron. Esto se ha vuelto viral en redes sociales sociales Incluso el mismísimo Guillermo del Toro compartió esta noticia en su cuenta oficial de Twitter Y la investigación que ha hecho César, gracias a Julio que se ha comunicado con él Pues nos ha traído hasta este el taller de Julio Aquí fue donde se creó ese muñeco ventríluco ¿Cuál es la historia? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que este muñeco terminó en ese cuerpo de agua? Al menos cuéntanos esta parte en donde tú lo hiciste. Mira, el, yo en sí tengo clientes en el mercado de Sonora, en el centro para figuras de terror. Hago cabezas reducidas, el, diablos, duendes, de, de todo tipo. ¿Por qué te piden este tipo de obras en el mercado de Sonora? Eh, lo utilizan mucho para fetiche para fetiche, fetiches. otras personas para coleccionarlas. ¿Cuál era tu idea? Porque le, vi que le pusiste un cuerpo, le pusiste una base y re, tal cual representaba un muñeco de ventríloco. Pues en cierta forma, el, en sí, lo que yo pensé era como si fuera un demonio saliendo de un muñeco de, de ventríloco. Ah perfecto, mm -hmm. porque vimos que tenía unas manos extrañas, de hecho sí. cuando yo vi las fotografías en internet, me saltó primero el rostro Que hemos visto en algunas películas Porque es un rostro ya muy conocido Dentro de esto de los muñecos de ventríloco, Pero las manos las tenía como garras sí. ¿Por qué tenía garras ese muñeco? Igual por el, por el hecho de que mm, Quería mm, hacer como si fuera Un demonio saliendo del de muñeco Como si estuviera mm, Queriendo romper el, la pieza para, para salir Por eso las garras Por eso incluso lo desgastado de, de, de la pieza, o, o lo cuarteado. ¿La ropa? No, pues o a qué ver qué es. ¿Qué, esa que me parís, mano, manos, mano, mano te descargas, ¿eh? mano, mano de gavilán. ¿Hace cuánto hiciste el muñeco? Eh, tiene año y medio, más o menos. Es decir, tú lo hiciste e inmediatamente lo vendiste a tus clientes en el mercado de Sonora. Sí. Esta noche, antes de que nosotros llegáramos aquí a su taller, pues se eh, eh, desveló haciendo esta pieza, que es el rostro que tenía igualmente el, el encontrado en el agua, ¿verdad? Sí. Sí, y fíjate, es la que coincide también con la parte de la boca que decía que no era articulada, es uno de los puntos muy... Eh, muy puntuales respecto a este, a este muñeco. Claro, y también hiciste una parte de la garra que, sí. que llevaba. Sí, incluso para que también puedan ver el material con que está hecho y todo. Sí, ¿qué material es el con el que lo hiciste? Es eh, plastilina epóxica. Plastilina epóxica. Y de hecho también César hablaba sobre ese, esa cuestión de que fue quemado en un inicio y el muñeco no se prendía, no prendía fuego precisamente por el material. ¿Esto es flamable? Pues sí se quema, el, pero sí cuesta un poquito de trabajo para que, para que alcance a calcinarse. Ahí tenemos algún tipo de respuesta del por qué la primera parte donde se trató de quemar no se quemó. De hecho, eh, en la observación que yo hice, cuando sacan el cuerpo del agua ya traía rastros de que quisieron quemarlo. Sí, sí. es que se intentó quemar dos veces. Exacto. Dos veces intentó Exacto. quemarlo y por eso ya tenía el rastro y el rostro aparece como verdoso se ve ya con, con el humo es decir, este muñeco fue comprado en un lugar llevado hasta a, a aquel pueblo en Morelos y después usado como un fetiche, como parte de un ritual eso sí, ya lo desconocemos pero es cuestión de creencias de algunas personas y también tenía la, la duda de, de cuánto, cuánto pesaba, cuánto medía este muñeco Mm, medía más o menos como uno cuarenta, más o menos unos 50. uno cincuenta. ¿Uno cuarenta, Más o menos, un, yo creo algo así. Más o menos por, por este... ¿Cómo fue el día que descubriste que las fotografías de tu muñeco estaban en internet? ¿Le dijiste a alguien, algún conocido tuyo? ¿Comentaste lo que estaba pasando con alguien? ¿Alguien mm, sabía mi, que era tu muñeco? Mi hermana me mandó las fotos a, a Facebook. ¿Qué te dijo tu hermano? Dice, oye, este lo hiciste tú, ¿no? Ese. Y yo me saqué de onda, lo reconocí. Luego, luego. Se me hizo feo verlo, cómo lo tenían, cómo lo estaban quemando y todo, pero. pero a la vez es extraño ver que algo que tú hiciste se, se vuelva viral. Está ahí mojado, güey. ¿Cómo de plástico? No sé, con plástico, pero muy macizo, ¿eh? Y ahora, querido, diésel. El diésel es más, más, este, más cabrón que. ¿Cómo De ahí arriba... Grandes logros, pero ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un muñeco de truco como el que encontré? La pieza completa, ¿no? Exacto. Más o menos como dos semanas me, me tardo en hacer un, una figura de ese tamaño más o menos. Dos semanas, perfecto. Otra pregunta, vimos que cuando sacaron al muñeco, este estaba pues envuelto y traía una guitarra. ¿Qué hay con respecto a esa guitarra? Nada que ver con, con el trabajo que yo hice. La guitarra desconozco. para Que el, la... okay, alguien que utilizó esto para el ritual le puso un elemento de, de característico de la persona a la que iba a dar la que le iba a, a la que iba el la que iba a decir... la guitarra! ¡Este güey va a hacer de guarretita, güey! Pero es santo, entonces este va sí, sí, sí, a es el, sí, sí, sí, sí, sí. una estatua. O sea, la, el a la persona, ¿no? O sea, que del tamaño. De alguien que sí se gastó dinero, que invirtió todo esto y que lo hizo para llevar a cabo su plan. Esto es bien importante porque quiere decir que es alguien, alguien de mucho sí, rasgo sí. que le quiere hacer daño. Exacto. Y de ahí parte también otra de las dudas, que esto fue campaña para una película. Digo, hasta Guillermo del Toro se, se interesó. interesó en el tema. Sí. No en ningún momento. El, la figura de la pieza la hice hace año y medio. Ay, en ningún bien. instante, incluso desconozco si vayan o no a sacar una película de, de algún tipo. Esto es realmente lo único que queda de lo que era aquel este objeto encontrado. Solamente quedó la fibra de vidrio, al igual que los alambres con el que venía dado. Y un poco de la cerámica del Estoy... que fue fabricado. Muy bien Julio, pues yo te agradezco que nos hayas recibido aquí en tu taller Gracias por, por tratar de decirle a la gente cuál era la verdad de esto Por invitarnos, por darnos tu tiempo, tu espacio ¿Y quieres mandarle algún mensaje a las personas Pues el, un gusto que hayan visto mi trabajo el, Y un saludo enorme el, Me encantó, me fascinó que Guillermo del de todo haya visto una de mis piezas Me, me encantó les quedamos atentos y que muchísimas gracias a las personas que nos hacen llegar estas cosas, digo en este caso fue para mí, pero hemos visto que también le hacen llegar mucho a Oslac, les agradecemos de corazón todas estas atenciones, porque a nosotros nos, nos llenan de casos, y pues nos ponen a, a trabajar, que es lo que nos gusta, ¿no Oslac? Perfecto, ahí. yo creo que hasta ahí, les mandamos un abrazo, Quiero invitarlos mañana, mañana sábado nos vemos en Acapulco, en la Concomic, mañana 29 de febrero y el domingo 1 de marzo estaré en la Concomic, les voy a llevar regalos, les voy a dar una conferencia, así que ya podemos platicar más sobre este caso y muchos otros. Y por favor comparte este video en todas las redes sociales con todas las personas que han estado compartiendo las fotografías y todavía creen que este muñeco fue descubierto en el río Bravo, ya vieron que no, ya vieron de dónde salió y demás compartan la verdad. Mi nombre es Castro. no hagan mucho caso de la cara, en realidad estaba tratando de parecer un muñeco de ventríloco para terminar el video, pero creo que no me quedó, ya será para la otra. Nos vemos este sábado y domingo allá en Acapulco, en la Concomic. Allá nos vemos.